Yo sé que estás aquí, mi señora, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma calaba, mi alma calaba, mi alma calaba, porque sé que estás aquí, mi alma calaba. Cuando el pueblo el Señor alaba yo, su serenosa, su serenosa, maravillosa. Cuando el pueblo el Señor de todo y, y aquí se siente la presencia de Dios. canta, canta, hermano. Anda con alegría. Aleluya. Cristo vive. Iglesia mente cosa la cosecha. Es su 29 aniversario. Aleluya. En esta sede nacional. Significador de la victoria. El amor que Dios me da, hermoso, siento más, siento más. Siento el amor que Dios. presencia de Dios, aquí te siente la presencia de Dios, avivamiento, avivamiento, arrivamiento, venimos al Señor, avivamiento, al vivamiento, avivamiento, venimos al Señor. Yeah Pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspase los no montes a la mar, aunque la tierra tiemble, no debemos estar That's it. Gloria a Dios